Damos comienzo entonces a la, a la sesión extraordinaria, teniendo el cuoro necesario y con la presencia de la presidenta, la decana de la facultad, siendo las 13.51 del 13 de, de octubre. Vamos no, por iniciar la sesión extraordinaria con un único tema, que es eh, el protocolo de funcionamiento remoto del consejo directivo. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, como habíamos dicho, en, en, se escucha ahí en, este, antes de comenzar la sesión, eh, el único tema es la aprobación, el tratamiento y la aprobación de este anexo a nuestro reglamento de funcionamiento que nos va a posibilitar eh, el trabajo en comisión y el trabajo en sesiones del honorable consejo directivo eh, mientras dure la situación de aislamiento social. Este preventivo en la situación de pandemia en la que nos encontramos. Eh, me gustaría darle la palabra al secretario del Consejo para que él pueda leernos cuáles son eh, los artículos, los, los ítems que forman parte de este modo de, de funcionamiento que fue enviado en tiempo y forma para que cada uno de los consejeros de cada estamento pueda eh, tener conocimiento, lectura, eh, y es el momento eh, también de que lo escuchemos todos, si alguien tiene algo que, alguna duda o alguna sugerencia o, o alguna propuesta, por positiva o por negativa, puede en este momento, luego de la lectura, este, y podemos este, escucharla, eh, y la idea es que podamos eh, aprobar este reglamento y luego, de finalizada esta sesión ordinaria, comencemos a trabajar en eh, comisión. Eh, por favor, Jorge, si puedes leer el, la propuesta elaborada. Sí, sí, antes de eso... Eh... Una, un procedimiento formal, ya que tuvimos que, que, comparativamente con otras facultades, vimos cómo es el procedimiento, porque el, el reglamento nuestro no prevé esta situación, como bien decía Mariela. Entonces lo que corresponde primero es una moción que me, me hizo, les voy a leer la moción que me hizo llegar Mariela, eh, de apartarnos al reglamento. Les voy a compartir para que la, la podamos leer, porque esto fue reciente. Espérame un segundito. También discúlpame eh, agregar que le hemos compartido el link de, nuestra, de esta sesión a Daniel Cosi, para que si tenemos alguna duda, también podamos inmediatamente recurrir a, a, a, su, a su asesoramiento legal y técnico. Bueno, ahí les compartí la moción. ¿Se las leo? ¿La están viendo todos? Sí, todas. se ve perfecto. Bien, en la moción de orden es apartarse del reglamento interno por aplicación supletoria del reglamento interno del honorable Consejo Superior y del reglamento interno de la honorable Cámara de Diputados de la Nación y disponer que el honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencia, de la Facultad podrá sesionar de modo alternativo, presencial, mixto y o remoto mientras dure el aislamiento y o distanciamiento social preventivo y obligatorio dispuesto en nuestro país a raíz del COVID-19, que de ninguna manera implica modificar la forma de sesionar estatutariamente prevista, la que mantiene plena vigencia. Eh, comento un poco más. El, nuestro reglamento interno, en todo lo que no esté contemplado, remite al, eh, consejo, al reglamento interno del Consejo Superior. Y el reglamento del Consejo Superior remite al reglamento interno de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y que en función de esta, este es el marco en el cual hemos eh, redactado eh, en función de, de lo que han hecho comparativamente otras facultades para poder establecer este, este procedimiento que es apartarnos del reglamento, tratar el protocolo, una, por supuesto una vez aprobada esta moción, eh, y después el protocolo se anexa como parte integrante de la resolución que saque el Consejo. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Te parece entonces, ahora la, la moción se vota? Sí, correcto. Se vota bueno, y entonces... pasamos a ver lo del, lo del protocolo. Perfecto. Bueno, entonces, leída la moción presentada, eh, de mi parte, como presidenta de este Honorable Consejo Directivo, de Cana de la Facultad de Comunicación, pongo en consideración de todos ustedes la moción, podemos abrir el micrófono, eh, para la votación de la misma. Se pone en consideración. Si no hay ninguna objeción, la moción resulta... Aprobada. Ahora vamos a pasar a la lectura de las modificaciones propuestas para ser anexadas al reglamento eh, interno de funcionamiento de nuestro honorable Consejo Directivo. Bien, ahí les comparto también el, el reglamento, el protocolo, perdón. Uh -huh. Bueno, de acuerdo al artículo 57 del Reglamento Interno del Honorable Consejo Directivo de la Facultad, que prescribe para los casos no contemplados en el presente reglamento, se aplicará como norma supletoria el Reglamento Interno del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo, el citado reglamento del HCS de la UNC remite en todo lo no contemplado al Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En este marco se establece el presente protocolo de funcionamiento remoto para la realización de sesiones del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la, de, la Ciencia de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, conforme a su reglamento interno. Dicho protocolo será utilizado para el desarrollo de las sesiones y comisiones internas del Honorable Cuerpo. Ese es un agregadito que no estaba. Consideraciones que, eh, generales. Uno, este protocolo establece pautas de funcionamiento remoto, adecuando a esa modalidad las reglas establecidas en el reglamento del HCD de la Facultad de Ciencia de la Comunicación. El reglamento del H Consejo Directivo será de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente. Dos, las sesiones y reuniones de comisiones internas se realizarán a través de la plataforma Zoom institucional de la UNC, que satisface los requerimientos. Ya que se realiza un procedimiento basado en las recomendaciones de la Prosecretaría Informática de la ONC que se detallan a continuación. Se utilizará la cuenta Tecnología Educativa arroba, FCC, UNC, Eduar, para crear las reuniones virtuales, grabar las reuniones, autorizar otros ingresos, cualquier otra funcionalidad que se requiera para organizar la sesión o reunión de comisión del HCD. Los registros de las sesiones y o comisiones, video, audio y chat, quedarán a resguardo de la Secretaría del Consejo en soporte digital. Todos, todas los, las consejeros, consejeras deben tener y usar la cuenta personal oficial, arroba UNC Eduard, y o el, el denunciado oportunamente a Secretaría. Los las consejeros consejeras no deben compartir las credenciales de uso con ninguna persona. Durante la sesión o reunión de comisión del HCD, los las consejeros consejeras deben tener la cámara de video encendida para verificación de su identidad. Los las asistentes son invitados, invitadas o autorizados, autorizadas por la Secretaría del HCD. La votación deberá quedar registrada en el video y o en el chat. La Secretaría de Consejo eventualmente podrá convocar a personal no docente como asistente, asistencia técnica en las sesiones y o comisiones. El protocolo estará vigente desde su fecha de aprobación y mientras dure el aislamiento y o distanciamiento social preventivo y obligatorio en la provincia de Córdoba. Cuatro, se atenderá siempre al marco de atribuciones que para el HCD establece el Estatuto Universitario. Este es un agregado, ya explico por qué, una sugerencia. Quinto, queda prohibido que los, las participantes graben la reunión y o la retransmitan por cualquier medio tecnológico. Presentación de proyectos. La presentación de proyectos se realizará vía mail al correo oficial de mesa de entradas de la facultad, mesa de entrada, arroba fccunc, eduar, en formato PDF con 72 horas de antelación a la realización de las reuniones de comisiones para su tratamiento y o sesiones del cuerpo. Comisiones internas. Quedan facultadas las comisiones internas a, realizarse, a reunirse en forma remota, según lo establece el presente protocolo. Dos, las comisiones internas se realizarán en forma conjunta mientras dure el aislamiento y o distanciamiento social preventivo y obligatorio en la provincia de Córdoba, los segundos lunes de cada mes. Tres, los, las consejeros consejeras ingresarán a la reunión remota a través de un link que será notificado por la Secretaría del Consejo a los, a los correos electrónicos de cada consejero consejera. Al ingresar a la plataforma, los LAS consejeros-consejeras deberán verificar su identidad colocando su nombre y apellido completo y deberán verificar el correcto funcionamiento del micrófono y de la cámara. Quinto, el la, secretario-secretario registrará la presencia de los LAS consejeros-consejeras mediante el reporte de la plataforma Zoom. Les decía, un agregadito era el, de, el, el primero porque me parecía que queda más completo, si bien en el párrafo lo dice que es el protocolo es para las sesiones. Y el quinto es una sugerencia aportada por el consejero Moya, eh, que no estaba, no estaba contemplado, no lo contemplamos, el reglamento del Consejo prevé que las sesiones son públicas y por un acuerdo de funcionamiento las comisiones son, son privadas, con participaciones de alguien en función de, de, la, de la temática, pero que siempre es convocado pero nos parecía que este punto eh, era atinente para que no quede una, una laguna frente a la prohibición de la, de la transmisión. Eh, si bien estamos trabajando sobre la base de la, de la confianza y el consenso construido entre todos y todas, pero nos parecía que, que, que este punto podía ser importante a la, hora, a, a, la, a la hora de tener un resguardo. Bueno, esto es, lo que, esto es la propuesta que hemos elaborado y ahora... Eh, pasaríamos a, al uso de la palabra usando el, el chat y, y una vez que tengamos concluido el, el protocolo pasamos a la, a la votación. Ahora les recordamos en este momento, tenemos que tener toda la cámara prendida porque eh, cuando vamos a votar o a hablar, cada uno de los participantes tienen que eh, tener la cámara prendida y estar presentes es necesario Manuel, Oriana, Jime López y Sofía Acosta que prendan la cámara y vamos a escuchar eh, alguna propuesta que quieran hacer están todas lindas, lindas, igual eh. Alguien bien, quiere este, pido la palabra a Laureano. Bien, Laureano. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal, no, Estoy oh, bien. Eh, preguntar una cuestión de, en el punto este de el que está resaltado que había agregado Arturo sobre las grabaciones y las difusiones, si es para las sesiones y comisiones o solo para las comisiones. Eh, y en este sentido, si es solo para las comisiones, habría que aclararlo, que es solo para la comisión ese punto y no para las sesiones también. Y para las sesiones estaría bueno si se puede ver la forma que se retransmita por el YouTube de la facultad también. Así se garantiza el carácter público de las sesiones. Sí. Sí. Me parece, eh, Arturo, vos te, eh, ¿qué te parece? ¿Cuál sería el carácter del de, de, de aporte? Porque serían como dos, dos aportes eh, que se compartiría un aspecto, y el otro aspecto, eh, lo podríamos conversar de ver, me parece que, es, que sí, las sesiones son públicas, lo que se estaba pidiendo no tenía que ver con la, con la transmisión o con la retransmisión, sino tenía que ver con la reproducción Posterior, ¿viste? Que por ahí entiendo, ¿no? Que es el recorte fuera de contexto y el. Y, y digamos, la, la retransmisión de algún. o sea, alguna intervención, ¿viste? Que a veces por ahí se dan. Este, eh, discusiones que no tienen que ver todavía con la resolución o con. sobre todo en las comisiones, ¿no? Y que no, no pueden ser reproducidas. Sí. Pido eh, la palabra. Eh, no, digo, mi, mi idea en particular en realidad era eh, replicar, si fuera posible, lo más posible, las condiciones de trabajo eh, del Consejo eh, en forma presencial, no que ahí justamente como plantea Laureano, eh, en lo que es las eh, sesiones de comisión, se entiende siempre que son privadas. Eh, y se entiende que esa privacidad, digamos, en la sesión habilita justamente, bueno, la todos conocemos la, la historicidad, digamos, de estos cuerpos colegiados y eh, lo que implica en términos del de tono del debate, los argumentos que se manejan, etcétera, y que institucionalmente, digamos, no corresponde que estén presentes solamente los miembros este, que tienen carácter representativo y que, por otra parte, digamos, este, eh, pueden invitar, obviamente, a alguna persona a participar eh, con algún informe o lo que fuera. En el caso de las, digo, es lo que pasa en las sesiones físicas, ¿no cierto? Presenciales, este, que hemos tenido en el pasado ya abundantes problemas por esto de este, grabaciones, incluso casi rozando con la clandestinidad, con grabaciones de audio, tratando de generar este, o comprometer posiciones acá fuera de contexto a consejeros y demás. Era un poco ese el espíritu, ¿no? Porque lo que no está prohibido de alguna manera también está permitido me parece importante poner ese límite, eh, que no tengo ningún problema en lo personal y que se respete esta idea de que sea solo para las eh, sesiones de eh, comisión y que las sesiones este, pueden ser, digamos, públicas, eso sí, no sé si tanto como generar ya eh, una instancia de streaming de la sesión de consejo, y demás, como hace, por supuesto, el Cámara de Diputados, ¿no es cierto? uno puede entrar al canal de YouTube y ver en esto de la transparencia pública de los gastos no hay ningún problema, pero creo que hay también formas de conducta y formas argumentativas que varían del trabajo en comisión al trabajo en una sesión, donde hasta el lenguaje y el respeto por las formas que suelen tener los consejeros es diferente. Bien. María Elena, ¿querías decir algo? Hola, sí, buenas tardes a todos de paso. Eh, quería... quería contar y, y recordar a la vez que durante un tiempo eh, eh, han estado las transcripciones de las sesiones disponibles. Eh, la verdad que no sé hasta cuándo digamos eso siguió y que era una forma, es decir, la sesión completa transcripta y disponible eh, escrita. Eh, que era una forma digamos, de dar a conocer todo, más allá de los dictámenes, que es la forma de, en, la, en la que se da, por eso se grababa el audio de las sesiones y se transcribía y todo eso. Pienso que en una de esas, este, coincidiendo con lo que dice Arturo, lo que dice este, Jorge, las reuniones de comisión son privadas, las de consejo son públicas y que la grabación este, se podría detener o, digamos, generar archivos para, para armarlas, y ponerlas disponibles en un link, en un drive, que, que esté en la página de la, de, la, de la universidad, de la facultad, mejor dicho, eh, como novedades, como noticias, no sé, ustedes, ustedes verán, pero, eh, digamos, o sea que esté disponible la grabación de la, de la discusión, digamos, del consejo, al igual que antes ya estuvo esas discusiones. Me parece que esto... La única diferencia es que es más rápido, en realidad, porque hay, este, no hay que transcribir, sino que están aquí y está la información gestual, visual de todos nosotros. O sea que me parece que en eso se corresponde con algo que ya se venía haciendo. Eh, y que la transmisión en YouTube, en una de esas, este, se puede cortar o se puede generar alguna, algún inconveniente, digamos, de índole técnico que puede después generar más problemas que solución. Pero si está la grabación disponible... En diferido este, la puede ver todo el mundo. No sé, esa es una, una sugerencia. Nada más. Bien. Bien. Eh, ¿Alguien más quiere decir algo con respecto a esto? Yo también pensando eh, por ahí, sí, eh, el tema del streaming, viste que también dentro de la misma dinámica de la sesión uno puede entrar en comisión, o sea, eh, estás, estás en sesión y porque el motivo lo amerite, porque alguien quiere este, algún tipo de, de aclaratoria, o porque necesitamos el asesoramiento de alguien de alguna persona que tenga responsabilidad sobre algún tema, entonces necesitamos entrar en comisión dentro de las sesiones. A veces ha sucedido y está estipulado dentro de los, del, del reglamento. Inclusive esto que estamos haciendo ahora es como una, una, una comisión entre paréntesis, porque en la sesión este, no... Eh, de acuerdo al procedimiento, no, no, no, no se puede este, intervenir con opiniones, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, a mí me parece que, que sí, que, que podríamos este, incorporar esto, ¿no? De que se repita el, el, el, esta, este espíritu de la privacidad de las comisiones por la tónica que tienen y. y y el espíritu que tiene una comisión, donde no hay resolución, sino que hay tratamiento, discusión, argumentaciones, idas y vueltas, no hay todavía. Y sí el, el carácter público de la, de la sesión, donde ya este, se vota y hay resolución, ¿no es cierto?, de, de las cuestiones. Entonces, este, quizás esto a través de la grabación de las sesiones, y, y, y, y que estén eh, disponibles en la página, Quizás lo podemos, este, se puede subsanar y se, se puede contemplar eh, ambas cosas. No sé si les parece como, como una cuestión de que estén ambas propuestas contempladas, porque también otra cosa es el, el, el tema técnico y el tema de personal. Nosotros, para tener a este, alguien que esté, con, esté eh, transmitiendo en streaming, o sea, tenemos muy poquitas este, compañeras o compañeros que están trabajando para sostener las clases, para sostener las reuniones, los conversatorios, lo, todo lo que se hace en la Facu, y que, bueno, eso ameritaría también otro soporte técnico más, que no se, no lo digo ni que sí ni que no, digo que sería otra cuestión a... a, a, a bueno, y que de última también lo podemos poner, poner si hoy no se puede, pues, entonces, si a todos les parece que es que amerita plantearlo como, como una meta, ¿no? Pero bueno. Sí, una, una pequeña aclaración por lo que decía María Elena, eh, lo que nosotros veníamos haciendo son las actas de las sesiones, que creo que a eso te referías vos cuando estaban sí, transcriptas, sí. y esas actas tenemos que hacerlas obligatoriamente y nosotros las ponemos en consideración en la sesión siguiente. Las, las primeras eran bastante descriptivas de, de, de todo la, de la tratado en la sesión. Las últimas las hemos hecho más acotadas a, la, a los asuntos a tratar porque es bastante trabajo eh, el desgrabado y el transcribir eh, textualmente porque no tenemos taquiras, pues bueno Esto es una cosa nueva, eh, la, estamos, la estamos ensayando ahora en esta emergencia, yo creo que es posible, y que como decía Arturo y creo que Laureano también, la, la idea es incorporar que se, se aclare que la prohibición, o sea, institucionalmente nosotros la, podemos colgarla o retransmitirla. Lo que, pre, lo que pretendemos con esto es que no se haga individualmente y por, eh, eh, por, por, digamos, sin ninguna responsabilidad institucional. A eso, a eso es la prohibición a los integrantes del, del Consejo. Esa es la, la, la diferencia, digamos. Lo otro lo estamos viendo, lo podemos ver a través del, del asesoramiento de, de Melio Arquera que le pedimos que se quedara y que también nos estuvo asesorando en la, en la redacción del, del contenido a los fines de eh, sostener o mantener en estas circunstancias excepcionales la, eh, public, la, la sesión pública, como decimos. Y la comisión, no va a estar grabada toda la comisión, sino que vamos a grabar en la parte cuando se pida, como no podemos tener firma, no tenemos firmas digitales, o sea, para incorporar a, en los despachos, vamos a grabar solamente la parte de la, de la firma o del acuerdo, del consentimiento que dan quienes firman los despachos. Eso sería en las comisiones. No estaría grabada. La, la, la sesión sí estaría grabada. Bueno, después ahí te eh, Manuel pide una, tiene una consulta y después Laureano pide la palabra de nuevo. Manuel. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Este, um, mi consulta es eh, más en relación a que vamos a usar la plataforma por Zoom, eh, por lo que dice el protocolo, y tengo entendido que el mail de UNC está relacionado con Google, es decir, con programas como Meet y Hangouts, que uno ingresando el Gmail puede entrar desde ahí para, para abrir, eh, bueno, justamente las reuniones por Meet eh, o oh, Hangout. Eh, entonces, para, para ingresar, digamos, a esta plataforma que no tiene relación de Gmail, eh, estoy preguntando por ahí por, por ignorante, ¿no? Pero, ¿cómo sería? ¿El link lo pasarían por nuestros mail de MUNC y ahí poder ingresar a través de ellos? Mira, o sea, el, el mail que nos llegaría como nos llegó hoy. Eh, si les parece, eh, está Meli. ¿Sí? Está Meli conectada. Me parece que sería oportuno eh, pedirle a ella, eh, darle la palabra a Meli, para que nos, nos ponga en autos a todos sobre lo que tú estás preguntando específicamente, y también sobre eh, el tema de la posibilidad o no de grabar en streaming, que nos dé alguna... Ella está, es, es este, la especialista en el... nos está haciendo todo el soporte de, de, de estas cuestiones. Este, y también... Antes de darle la palabra a ella, tenemos. Lo teníamos a Laureano y estaba Arturo, que también tenía una consulta. Este, Laureano, vos querés. Está primero Laureano, no veo bien. Yo sí. Pido la palabra a sí, sí, Laureano. Está Laureano primero. Laureano, sí. Laureano, Arturo, y le damos la palabra a Meli. ¿Les parece así nos, nos aclara un poco el panorama? En realidad sí. era para hacer una propuesta en base a esto que se venía hablando, de que de corregir ese apartado y que se aclaren que son las comisiones, y agregarle que para mantener el carácter público de las sesiones, se grabarán y se colgarán en donde la facultad lo considere pertinente, eh, entendiendo también que es bastante complejo toda la parte técnica de retransmitir por YouTube, y sabemos que eh, se complica bastante en eso en cuestión de recursos humanos, porque no, no todo el mundo sabe hacerlo, no todo el mundo puede, entonces, eso, pero sí aclarar esa distinción, eh, y agregarlo en el apartado del protocolo. Perfecto. ¿Arturo? Ay, me desmuté. Eh, sí, no, eh, acuerdo totalmente con lo que dice Laureano, me parece que cuanto más precisiones tengamos, más claridad aportamos, digamos, al escenario también de, de debate. Pero a mí me ha surgido, esto es más reciente, una duda, eh, que es más de tipo, justamente, de reglamentaria, en términos de las eventuales caídas de conexiones de, conse de consejeros durante una sesión, eh, porque, digamos, de alguna manera también tenemos en el espíritu, déjenme que recupere el texto, eh, en, habla de la validación de identidad, no la obligatoriedad de tener eh, la cámara prendida y demás, en el caso de validación de identidad. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Lo ignoro por completo. ¿Qué está ocurriendo eh, hoy en Cámara de Diputados, por ejemplo, con el Consejo Superior?, cuando de pronto supongamos que hay un corte de luz en Córdoba y se caen cinco consejeros, ¿sí? porque afecta justo los barrios donde hay, y nos quedamos sin quórum en ese momento. ¿sí? No estoy hablando de un, de un consejero que se le rompió la webcam o lo que fuera, estoy hablando de que de pronto hay cinco consejeros menos que salieron. ¿no? Eh, esto va a implicar por parte de bueno, quien actúe como secretario del consejo, obviamente un, un grado de estrés adicional, en el sentido de estar monitoreando permanentemente que los consejeros no se cuenten presentes, que no haya caído uno, que este, no se sume uno nuevo que sustituya al anterior, que resulta que son titulares y suplentes y no pueden votar los dos, todo este tipo de mecánica que todos conocemos bien, este, y que en este caso, digo, impacta en esto de la eh, validez propia ¿no? de, del acto público que significa el consejo. Así que, digamos, lo dejo como una inquietud, simplemente, si, si hay alguna normativa que, sobre todo Mariela, Jorge, que ustedes conozcan de cómo se está trabajando en el superior, con este tipo de cosas, con un diputado, este, para no llegar a un punto de conflicto y decir, votemos esto, ¿no? Pero se nos cayó este, Natalia, se nos cayó Nicolás, para tener eso en cuenta simplemente. Es una duda más que una, que una certeza. Bien, bueno, gracias. Eh, esto comento antes de pasar la pasarla, no, no ha sucedido todavía, no hemos tenido el, el, el, el caso, al menos en el superior, no, no, no ha sucedido, eh, de todas maneras eh, vamos a comenzar ahora a, a sesionar, es eh, reciente, digamos, el, porque siempre ha sido presencial, entonces también no hay tanto antecedente eh, en el superior. En los directivos, que ya hace un tiempo que algunos que, que, que van de a poco, no siempre implementando porque algunos no, no querían volver a la presencialidad, que no fue el caso nuestro que volvimos, pero... Eh, no, no, no tenemos, lo que sí creo que en ese caso lo que tenemos que hacer es, es bueno, por falta de quórum, es postergar, ¿no es cierto?, la, la, la sesión, en el caso que justo se caiga en un momento de votación y todo esto. Pero manteniendo más o menos eso, ¿no es cierto?, el respeto por el quórum, y creo que no, que, que podemos, este, sí, tener un acuerdo de ese tipo, ¿no es cierto?, si hay problemas de conectividad bueno se, se establece también antes o después de postergar o de hacerlo un día que y en un momento que todos estén ah con respecto a eso disculpen mi dispersión pero tenemos hasta mañana hemos estado preguntándole a los docentes y a los no docentes que necesiten me acordé por lo de la conectividad que necesiten este un apoyo de conectividad como hubo en el primer cuatrimestre que por favor lo soliciten porque nos esperan hasta mañana para, para hacer todo ese, el pedido y renovar la, los chismos, los ¿no? diferentes este, apoyos a los que lo solicitaron. Así que si saben, de, de, de, de alguien que lo necesite, por favor avísenle a Jorge en primera instancia, este, o a Secretaría Académica también. Meli, ¿estás ahí como para que puedas... Este, desburrarnos un poquito de, de esto que, que se planteaba o qué opinión te merece esto que estábamos hablando Sí, sí, hola, buenas tardes eh, disculpen que no tengo cámara me conecto desde la compu de escritorio y no tengo cargado el celu para poner la camarita para vincularla eh, Respecto a la transmisión por YouTube se podría hacer se puede hacer eh, de manera sencilla Luego tal vez para que no dependan de mí podríamos instruir alguna capacitación para Jorge o, o quien, quien haga el rol de secretario. Pero bueno, es esto, es una complicación más para quien además de controlar el quórum deba estar pendiente de esa transmisión. Lo que, su, lo que sucede con la transmisión también es que eh, actualmente tenemos más de 2.000 suscriptores en el canal de YouTube de la Facu, y nos sucede que cuando empezamos a transmitir, muchas veces, como tenemos muchos suscriptores, les empieza a aparecer la alerta, digamos abiertamente, que el canal está transmitiendo, y nos aparecen muchos trolls que suelen ser adolescentes, que a la tarde están navegando, y entonces hacen comentarios eh, fuera de lugar, incluso a veces insultan, entonces... Eh, necesariamente aconsejaría que haya un moderador en el canal de youtube eh, verificando bueno que no se re, que no se produzcan estos exabruptos porque entiendo que sería una, un buen hábito eh, proteger nuestras redes respecto de ese tipo de comentarios porque no solo son comentarios eh, desubicados, sino que además son agresivos o descalificativos de las personas que aparecen en cámara. Entonces, cualquiera. Dicen cualquier cosa. Y yo los tengo, o sea, voy identificando y los voy bloqueando, pero siempre aparece alguien nuevo, y bueno. Entonces ese sería un resguardo a tener en cuenta. Que al momento de la transmisión de la sesión, además de que Haya un operador aquí, haya un moderador en el canal de YouTube de la Facu. Tenemos otro canal de YouTube de la Facu, en el que por el momento solo son estudiantes de la Facu quienes acceden a eso, que es un canal que se llama Contenido Aulas Virtuales, y en ese tenemos alrededor de 2.000 suscriptores, o mil y pico de suscriptores que son solo estudiantes, o ayudantes alumnos, o ascriptos, o los profes, eh, ese es un canal más privado y no, no parece tan, tan público como el canal institucional de la facultad. Entonces podría ser otra opción de transmitir, pero no sería esta cosa tan abierta de la sesión pública y abierta a cualquier eh, ciudadano que quisiera verla. Eso por un lado. Eh, luego, respecto a, a, la, a las cuentas, como habrán visto para acceder aquí a esta sesión no necesitaron estar logueados con una cuenta en zoom lo pueden hacer sin acceder a un usuario y contraseña de zoom también lo podrían hacer a través de una cuenta de un usuario y contraseña que pueden registrar la cuenta arroba unc o la mi unc que es el caso de los estudiantes por el momento, lo que estuvimos charlando con Jorge, no quisimos enrollar más eh, esta acción y entonces no establecimos que tuvieran que loguearse para acceder a esta cuenta. Pero en verdad el Zoom permite la posibilidad que uno tenga un usuario y contraseña y sea ese usuario y contraseña el único que puede acceder a esta reunión. Es una clasificación que se llama, como si fuera una, convocar a una reunión eh, por suscripción, le llama Zoom. Entonces, bueno, son como diferentes medidas de seguridad que si uno las quiere aplicar, podría. Eh, todo depende de lo, que, de lo que ustedes decidan cómo se debe acceder o no a este tipo de encuentros. Eh, y sobre todo lo que hacía hincapié ahí en el reglamento del Jorge, eh, lo que leyó Jorge, fue que eh, las, los datos de acceso se enviarán eventualmente a través de esas cuentas que estén han registrado, que pueden ser las UNC, arroba mi UNC, o cualquier otra que hayan indicado. Eh, esas son las credenciales que habla el protocolo. Si sí, los datos de acceso son las credenciales a las que hace referencia el protocolo. Que en principio hemos determinado que sea siempre la misma, que es esta por la que ingresaron hoy, pero por razones de seguridad, si en algún momento vemos vulnerada este encuentro, porque ingresa gente que no pertenece o por lo que fuera, se pueden modificar. Y por eso no las establecimos estrictamente en el reglamento, sino que lo dejamos abierto por si en algún momento se tiene que modificar, no haya que modificar el reglamento. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, eh, Melis. Ahí preguntaron otra cosita más. ¿Se podrían evitar los chats durante la transmisión? Pero hay que activarlos y desactivarlos cada vez que transmitimos el consejo. O sea, debería haber un operador que active y desactive cada vez que se transmita. Y corremos el riesgo de que YouTube bloquee todos los chats de todo. Entonces, es como, nada, yo voy haciendo pruebas y ensayos, y, pero YouTube no siempre responde o funciona como uno quisiera, porque no es un código al que tenga acceso al código, son casillas de verificación que se tildan y se destildan. Y a veces demora en responder eh, el funcionamiento. Perfecto. Entonces no lo, no lo hemos desactivado justamente porque eh, hay, hay actividades que requieren esa interacción. Así es. Bueno, tiene, tiene Marilyn la palabra, eh, pidió la palabra, eh, así se responde la consulta de María Elena, y les parece que de ahí pasemos a la, a la votación para la aprobación del, del protocolo con los agregados que quedaron este para, digamos, continuar la sesión, porque estamos como en una, en una comisión ahora, ¿no es cierto? Cortamos la, la lista de oradores, si no hay nadie que quiera decir algo más específico. Eh, bueno, sí, Marilín. Oh, bueno, buenas tardes, eh, lindo verles. Eh, a mí me parece que lo sustantivo de esta propuesta es que vamos a poder garantizar tener sesiones de consejo y comisiones de un modo bastante regular, tal como la mayoría de los actores presentes en esta videoconferencia eh, queríamos. O sea que yo creo que ese es como para mí el norte, y a partir de ahí, del, seguramente del gran esfuerzo que se hace para poder garantizar las conexiones y, y nosotros mismos con nuestros tiempos para poder estar aquí, me parece digamos que podríamos ir como menguando o nivelando, por así decirlo, ciertas exigencias. Es decir, si nosotros acordamos con que lo central es tener estas reuniones de aquí en adelante con una normalidad, una regularidad, por así decirlo, o sea, de a poco cierto, esa dinámica que tenía el Consejo antes, y si sí, este, acordamos en estos dos preceptos de que las comisiones sean privadas y de que se pueda colgar y visibilizar, podríamos dejar eventualmente para otro momento con mayor también tiempo y digamos posibilidades de recursos humanos y técnicos, que palabras recursos humanos de personas que puedan estar ahí y recursos técnicos, ver la transmisión, digo, porque si no es como que pedimos todo, o sea, ahora parece que tratemos de, de ser razonables también nosotros y nosotras y, y, y veamos que estamos en una situación digamos excepcional y que todo se hace con mucha dificultad pero con la voluntad de poder recuperar hilos de normalidad. Así que yo, desde ese punto de vista, acuerdo con, que, con la propuesta planteada, creo que para tener una visibilidad se puede colgar al día siguiente o a los días siguientes las sesiones en, en la página institucional, eh, y creo que, que, bueno, que podemos después darnos el tiempo, y fundamentalmente quienes estén a cargo de la parte más técnica, ver las maneras de Retransmitir en vivo, o eventualmente si se trata de una sesión que sea muy potente, de pronto digo un tema que sea bastante ¿no? atractivo para el conjunto de la comunidad de la facultad, ver la manera de hacer el esfuerzo de retransmitirlo. Pero parece que para empezar está bien y bueno, yo adhiero a la, a la propuesta. Que, nada, quería eso nada. Bueno, gracias. Si les parece, si están de acuerdo, eh, entramos de nuevo, digamos, a la, a la extraordinaria eh, ponemos en consideración el reglamento, el perdón, el protocolo para anexar al reglamento vigente eh, y tenemos en cuenta la observación del consejero Arturo Moya y la observación del consejero Laureano de Paoli con las sucesivas este, argumentaciones y, y modificaciones de sus propuestas. ¿Están de acuerdo? Ponemos entonces en consideración este protocolo, y si no existen otras objeciones, eh, lo damos por aprobado. Resulta aprobado. Con lo cual... Comenzamos las sesiones este, remotas, esperemos que por poco tiempo, pero eh, que por el momento vamos a continuar con nuestro trabajo de cogestión. Eh, y bueno, vamos a, dar, vamos a finalizar esta sesión extraordinaria y los voy a invitar y a dar paso para que puedan eh, seguir trabajando en la comisión con los expedientes que ya han sido enviados a cada uno de ustedes. ¿Cerramos Perfecto. entonces? Damos por finalizada la sesión extraordinaria. Entonces, siendo las 14.33, se finaliza la, perdón, la sesión.